Hace unos días atrás, eh, frente a la denuncia de la Presidenta del Colegio Médico del Maule, me comuniqué con el Ministro de Salud y, con, y a instancias de él con el Director de Salud. Eh, en ambos casos me dijeron que no había un colapso, que no había una situación crítica, eh, que solo el sistema estaba estresado. La verdad es que las noticias de hoy confirman que lo que señalaba la Presidenta del Colegio Médico del Maule era efectivo. Y creo que la autoridad no está entendiendo la magnitud de la situación. No está entendiendo lo grave que eh, está volviéndose el drama para las familias de hombres y mujeres de nuestro país y también en nuestro Maule. La situación es crítica y se necesita tomar medidas urgentes para reforzar la atención de salud de nuestro país, para ir en ayuda de los municipios, de la red de atención primaria de salud, y con ello de hombres y mujeres. Necesitamos tomar medidas ya, necesitamos una renta básica universal, necesitamos apoyo a la salud primaria, necesitamos que hombres y mujeres en nuestro país se sientan protegidos y amparados.